No son meses, son años y me siento extraño Todavía antes de entrar al escenario Los nervios de punta, aunque conozca varios y Repitiendo en la mente debo sacarla del estadio Negro, esto nunca fue sencillo para mí Cuántas veces no temblé a lanzar un free por ahí Cuántas veces no hice reír a los demás Porque grababa temas, pero fuera del compás Aún recuerdo aquella vez donde sentí Que si había un show grande la podía partir Pero llegó el turno, me perseguí y salí pero todo salió mal me abucharon y me fui Corrí como un niño lleno de tristeza y sin alivio Hasta el gusto de cantar le había perdido el cariño Llegué a mi casa lloré Y aunque no fue sencillo Recuperé la confianza y de esta mente el dominio Aunque hubieron seres que me recordaban Esa cagada solo para ver Si bajaba mi cara Pero con las ganas siempre se quedaban Porque no hay error grande sino una acción mal ejecutada Ahora todo mejoró, todo cambió de color Y se puso a mi favor Gracias a mi valor Lo que antes fue error sano por completo y gracias a las caídas soy un icono en el ghetto ahora ven que todo en la vida se puede si caes te levantas y peleando te mantienes y no importa si hay quienes esperan que un día me frenes tan jodidos llevo el éxito en mi puto adn y que dios perdone al que no creyó al que me subestimó y a quien la music me estafó que dios perdone al que no creyó que de verdad que yo no, que yo no Porque ya no son meses, son años Porque ya no son meses, son años Yeah, break. Sí, La constancia pa El compromiso hecho persona De vuelta al juego importa la caída sino cuántas veces te levanten y que dios perdone al que no creyó que dios perdone al que yeah. no creyó porque de verdad que yo de no vuelta al no. juego